Muy buenas, en este vídeo vamos a ver organizado en 10 categorías más de 30 trucos sobre Windows donde seguro, seguro que hay alguno que no conoces. Quédate hasta el final y disfruta del vídeo. Vamos a empezar con algo básico, con la barra de herramientas. Aprender a ocultarla, moverla y bloquearla. Cuando estamos en el escritorio, vamos a la barra de herramientas. Con el botón derecho seleccionaríamos... Configuración de la barra de tareas Para que marquemos la opción de ocultar automáticamente La barra de tareas en modo escritorio Y vemos que en cuanto que tenemos una ventana abierta La barra se oculta automáticamente Dejándonos más espacio para las ventanas Si queremos mover la barra Tenemos que quitar el bloquear todas las barras de tareas Lo que nos permite que arrastrando sin soltar Hasta que llegamos a un lateral Podemos tener la barra no solamente abajo Sino en un lateral Arriba, a la derecha o abajo y cuando tengamos la posición deseada, volveremos con el botón derecho a bloquear todas las barras de herramientas. El siguiente paso es herramientas de malware y de antivirus. Vamos a ver una herramienta que no se utiliza mucho, que es el MRT. Escribimos MRT dentro de la consola. Ejecutar comando. Y esto nos va a hacer una búsqueda de malware dentro de nuestro equipo. Nos aparece el asistente de la herramienta de eliminación de software malintencionado. Pulsamos Siguiente. Y ahora nos pregunta el tipo de análisis que queremos hacer. Vamos a poder hacer un análisis rápido, un análisis completo o personalizado. Vamos a hacer una prueba con el rápido y pulsando siguiente empieza a analizarlo las partes fundamentales del equipo. Donde está el sistema operativo y algunas parte de datos de usuario. Cuando termina podemos ver el resultado detallado y se verá para cada uno de los tipos de software malintencionado que están detectados pues si el análisis ha resultado infectado o no. En muchas ocasiones tenemos o archivos que hayamos descargado de internet, o un USB o alguna carpeta que queramos analizar, pues con el botón derecho podemos llamar a examinar con Microsoft Defender y rápidamente se hace un análisis de todos los archivos que contenga. Este antivirus, que es el que viene incorporado con Windows, nos da más opciones como el examen rápido, completo o personalizado. Donde En el examen personalizado podemos elegir una carpeta para poder hacer la, el análisis. Vemos que, por ejemplo, si quisiéramos examinar la carpeta de descargas, la seleccionaríamos, seleccionar carpeta y sería el análisis rápido. También hay otra forma de inicializar este entorno que sería a través de la barra de tareas. Es decir, nos vamos abajo a la barra y elegiríamos Defender. Y al poner Defender, nos aparece seguridad de Windows. Y al pulsarlo en protección antivirus y contra amenaza, vemos que nos va a aparecer una pantalla similar con la posibilidad de hacer el, el examen rápido. Y esto estaría igual que hacíamos antes con el examen de malware, haciendo un examen rápido de nuestro Windows, pero con antivirus. Algo que puede ahorrarnos muchos problemas es la creación de puntos de restauración, que nos permite volver a puntos del pasado donde el sistema estaba estable. Para ello nos vamos a Inicio de la consola y ponemos Restauración. Y hay una opción que es Crear punto de restauración. ¿Esto qué va a hacer? Va a abrirnos la ventana y la primera vez probablemente la tengáis deshabilitado, entonces si está deshabilitado tendremos que activarlo, veis que aparece que es imposible restaurar el sistema y que está desactivada en la opción de Windows, entonces para ello lo primero es configurar, pulsamos el botón configurar y tenemos abajo el tamaño que queremos que ocupe el espacio de restauración y tendremos que en la parte de arriba indicar activar protección del sistema y aplicar, con esto está todo preparado, pero ahora hay que crear el primer punto de restauración para que con la configuración actual se guarde toda la información. Vamos a ponerle un nombre al punto de restauración. Por ejemplo, Windows recién instalado. Para que si hay algún problema, podemos volver a este punto. Pulsamos a aceptar y el punto se crea. ¿Qué pasa? Pues que si instalamos algo y hay algún problema con el equipo y el, y el equipo deja de funcionar correctamente, el tener puntos de restauración nos va a permitir volver a ese punto anterior sin tener que hacer una instalación completa del sistema. Vemos que el punto se ha creado correctamente. Pulsamos cerrar. Y ahora ya sí tendríamos la posibilidad de restaurar el sistema, vamos a empezar desde cero supongamos que queremos volver a un punto anterior escribimos restaurar y ahora en la misma opción de crear punto de restauración vemos que en la pestaña de restaurar sistema ya aparece un botón restaurar sistema activo pulsaríamos sobre él y eso nos va a permitir restaurar un punto anterior como le hemos dado un nombre, cuando pulsamos siguiente, nos aparecerá una lista de todos los puntos de restauración que hayamos creado seleccionamos al punto del pasado donde queremos volver, pulsaríamos siguiente y con esto nos llevaría a la situación del sistema en ese momento. ¿Veis? Entonces pulsaremos finalizar y empezaría la restauración. En este truco vamos a ver cómo cambiar la ubicación por defecto donde se guardan los distintos documentos. En la actualidad, la mayoría de los equipos tienen dos unidades de disco. Una suele ser SSD, que es muy rápida y pequeña, y es donde está el sistema operativo. Deberíamos intentar que todos los documentos, los vídeos, se graben en otra unidad diferente. Y eso es lo que vamos a ver cómo hacer aquí. En el caso del ordenador de ejemplo, tenemos una unidad C y dos unidades más, y queremos que la unidad D sea donde se guarden todos los documentos nuevos. Para eso nos vamos a, a la barra de tareas y elegimos Sistema. En Sistema vamos a elegir Almacenamiento. Y la acción de almacenamiento aparece una opción en más configuración, que es cambiar ubicación de almacenamiento del contenido nuevo. La seleccionamos y vemos que todo aparece por defecto en la unidad C. Pues vamos a seleccionar la unidad D en todo el elemento y posteriormente pulsamos aplicar para cada uno de ellos. ¿Esto que va a hacer? Nos va a crear en D una carpeta con nuestro nombre de usuario y ahí va a guardar los distintos elementos de Vídeo de documentos, etcétera, Pero eso no quita que en la carpeta de accesos rápidos aparezcan los documentos anteriores. Por ejemplo, si vamos a documentos con botón derecho en propiedad, vemos que sigue accediendo a la unidad C. Por lo tanto, vamos a quitarlo de acceso rápido con desanclar. Botón derecho, desanclar del acceso rápido. Y quitamos documento. Vemos que pasa lo mismo con las imágenes. Entonces, la idea es quitar todos los que estén y añadir las nuevas ubicaciones. Por ejemplo, botón derecho sobre el documento nuevo, anclar, y sobre imágenes, botón derecho y anclar. Y en vídeos, ¿qué pasa? Pues que vídeos y música tienen otra configuración diferente, por lo tanto hay que irse al de acceso rápido y decirle mover y seleccionar la carpeta destino, donde nos mueve todos los vídeos a esa ubicación. Y con música igual, botón derecho, propiedades, Elegir la ubicación y mover. Y elegimos la carpeta D, con lo que se nos va a guardar toda la música en la unidad D. Y vamos a hacer lo mismo con descargar. Con descargas, propiedades, aparece en C, que su ubicación sea también D. Con lo que estamos consiguiendo que el disco C se utilice solamente para el sistema operativo. Pues con esto tendríamos listo todo para que los archivos nuevos vayan a D. Vamos a ver ahora cómo organizar las ventanas con un poquito de magia Vamos a empezar con agitar Si yo cojo un entorno donde tengo varias ventanas con las que estoy trabajando Pues tendría que poder organizarlas para trabajar mejor Vamos a ver, la primera opción Quiero quedarme con esta ventana sola, agito de izquierda a de derecha Y se minimizan todas Si agito toda la vez rápido de izquierda a de derecha, pues se maximizan Si quiero ampliar la ventana a tamaño completo Pues la arrastro hacia la parte superior Y cuando sale el circulito, pues suelto el ratón y se ocupa todo y arrastrándola de nuevo hacia el centro, vuelve a su tamaño original. Si esa operación la hago en la parte inferior de la ventana, me ocupa toda la vertical, no la pantalla completa, pero toda la vertical, también interesante. Vamos a verlo con otra ventana, cojo una ventana, arrastro hacia abajo y ocupa todo su vertical. De nuevo siempre cuando arrastro se quita. Vamos a ver cómo organizarlo en izquierda, si arrastro a la izquierda cuando aparece el circulito me ocupa media ventana. Y tengo dos opciones, o seleccionar otra ventana, que sería la que aparecería a la derecha, o si no selecciono ninguna ventana, pues se quedarían todas las demás como están, pinchando sobre la misma ventana. La siguiente opción, que en lugar de querer organizar izquierda-derecha, yo os quiera organizar en la esquina. Voy a la parte superior izquierda y eh, me ocupa toda la esquina en la parte inferior derecha. Y ahora me hace el, lo mismo que antes, pues con lo que podía tener tres ventanas. Y si selecciono una, pues dos a la izquierda y una a la derecha. Pero si yo quiero que se pongan cuatro ventanitas, pues igual en la parte superior derecha y aquí ya podría seleccionar la última ventana, con lo que puedo tener un mosaico de cuatro ventanas eh, funcionando. Como veis puede ser divertido la forma de mover las ventanas para poder organizarlo como uno quiera. Pero la magia no termina aquí. Si yo pulso las teclas Windows M, se minimizan todas las ventanas y si utilizo Windows mayúscula M, se restauran todas de nuevo. Cuando trabajamos en el ordenador continuamente estamos copiando y pegando cosas. Vamos a ver cómo hacerlo de una forma eficiente. Por ejemplo, por defecto, si yo pulso el botón imprimir pantalla, se me imprime toda la pantalla, se copia el portapapeles y cuando diga en algún sitio pegar, pues se me pega la ventana completa. ¿Veis? Eso no suele ser muy práctico copiar la ventana porque hay que andar recortando. Una segunda opción es on alt imprimir pantalla sobre la ventana que esté seleccionada y lo que se copia en el portapapeles sería solamente esa ventana. Entonces cuando yo diga control V o pegar, pues se pegará solamente la ventana. Pero hay una forma mucho más interesante que esta copia y pega por defecto con el imprimir pantalla que sería utilizar la herramienta de recorte y anotación. Escribimos en la consola recorte y anotación y vamos a ver cómo funciona. Esto nos permite tomar un nuevo recorte, nuevo, y puedo seleccionar un rectángulo, veis que hay varias opciones, vamos a seleccionar un rectángulo con algo de la pantalla que yo quiera copiar. Y aquí yo ya puedo copiarlo, guardarlo en un archivo, hacer lo que quiera. Por ejemplo, vamos a copiarlo y pegarlo también aquí en el Word con control V. Entonces nos aparece el, la imagen. También podríamos guardarlo y se guardaría como un archivo. Vamos a ver qué más cosas podemos hacer con esto. Si hacemos nuevo, pues seleccionar un cuadro más grande y la misma herramienta de recorte me permite hacer anotaciones. Yo puedo, por ejemplo, pintar algunas líneas, eh, puedo hacer algún dibujo, incluso si me equivoco con el deshacer, que aparece aquí a la izquierda, podría eliminar, también podría pintar como si fuera con un o eh, bueno, pues podría utilizar una regla para intentar escribir algunas líneas que con la rueda del ratón conseguimos que se gire la, la regla y ahora cuando yo escriba con algún lápiz eh, pasando cerca de la regla simplemente ya me genera una línea eh, perfecta nos puede servir bueno para hacer algo que necesitemos dentro de las anotaciones vemos cómo cambiar el color otro giro, así podríamos jugar pues como bueno, requiera el, el recorte que tengamos que hacer de nuestra imagen. Otra opción es cuando queremos capturar un menú que es complejo, pues podemos hacer un recorte en varios segundos. Seleccionaríamos entonces la opción del menú, esperaríamos con lo que haya seleccionado y ya si nos permite hacer el recorte, porque por defecto cuando salimos de un menú se deselecciona. Y esto nos aparece en, el, en la herramienta de recortes y podríamos copiarlo y pegarlo, vamos a quitar la regla, podríamos igual que antes copiarlo y pegarlo en, en Word, por ejemplo. volvemos aquí, y aquí diríamos pegar, y ya tenemos también nuestra herramienta con control V. Podemos también hacer selecciones de recorte de ventana o recorte de pantalla completa, que eso sería equivalente a imprimir pantalla, pero también podemos, fijaros, hacer diseño un poco extraño, que no sea solamente un rectángulo, sino una figura geométrica cualquiera, que igualmente pues, se puede copiar y pegar. Vamos a ver ahora cómo, si escribimos portapapeles, vamos a ver cómo se puede configurar el portapapeles para hacer una cosa muy útil, que es el portapapeles solamente puede copiarse y pegarse un elemento. Pero si le decimos que nos active el historial de portapapeles, en activado, con control V haríamos el pegar del último elemento, pero si pulsamos la tecla Windows V, veremos que lo que nos aparece es la lista de los últimos elementos. Por ejemplo, vamos a copiar esa imagen para añadirla al portapapeles ahora escribimos hola y vamos a seleccionarlo también y copiarlo por lo que en nuestro portapapeles habrá una imagen con los datos de esa ventana y el texto hola pues si pulsamos Windows V vemos que nos aparece una lista con los distintos elementos y seleccionándolos pues se pegaría en la ventana en la que estemos actualmente es una herramienta bastante curiosa bueno y si os ha gustado la herramienta de recorte y portapapeles por no hacer que le, cuando pulsemos imprimir pantalla, en lugar de que aparezca el imprimir pantalla por defecto, pues se asocie con esta herramienta. Vamos a ver cómo sería. Nos iríamos a la ventana de recorte y corta papeles, vamos a las opciones, configuración, y una opción al principio que dice usar el botón imprimir pantalla para abrir el recorte de pantalla. Si pinchamos sobre él y luego pulsamos que sí, se nos abre la configuración. Y vemos que esta es la configuración de varios, de teclado, de información varia. Y abajo aparece acceso directo para imprimir pantalla. Pulsaríamos activado y veis que dice que al imprimir pantalla se usará el recorte de pantalla. Vamos a ver si funciona. Si yo ahora cojo y pulso el botón imprimir pantalla, vemos que ya me aparece mmm, automáticamente el, la llamada a esta herramienta. Que es bastante útil y que espero que podáis utilizar Muchas veces la pantalla que tenemos se nos queda corta porque queremos hacer varias cosas o estamos jugando o estamos trabajando y podemos querer tener distintos entornos. Para ello vamos a ver cómo activar la opción de múltiples escritorios de Windows. Vamos a ver cómo ver y abrir aplicación reciente, configurar varios escritorios, mover ventanas entre escritorios, etc. Bueno, hasta ahora teníamos nuestra pantalla con estos dos elementos. Pues pulsamos en vista de tareas y vemos que nos aparecen las dos ventanas que están abiertas y además el historial de todas las ventanas que hemos abierto en los últimos días. Bueno, pues si lo que queremos hacer es un nuevo escritorio, pulsaríamos ahí y podemos ponerle un nombre. Podemos ponerle, por ejemplo, el primer nombre que sea trabajo y el segundo, pues, por ejemplo, que sea juegos. Y vemos que en el primero aparecen dos ventanas. Fijaros cómo se arrastran las ventanas para, para cambiar la de escritorio. Y ahora con las teclas Windows Mayúscula izquierda, Windows Mayúscula derecha, estaríamos cambiando entre el primer escritorio y el segundo escritorio. En muchas situaciones nos encontramos que queremos tomar algunas notas rápidas y no tenemos dónde apuntarlo y se utilizan los posits. Bueno, pues también existen esos posits dentro del equipo y vienen por defecto con Windows. Vamos a ver cómo crear esas notas, cómo cambiar de colores y cómo insertar imágenes en notas. Para ello, lo que hacemos es vamos a la barra y escribo notas rápidas. Y vemos que en Notas Rápidas no aparece esta opción. Simplemente pulsando el más podemos escribir una nota con el contenido que queramos. Podemos cambiarle los colores y podemos ir añadiendo todas las notas que queramos que se quedarían en nuestro escritorio. Y podemos eliminarlas pues cuando hayamos terminado. Una de las opciones que también puede ser interesante es a la nota asociarle alguna imagen. Bueno, pues vemos que en la parte inferior aparece un menú con varias opciones. Con esto cargaríamos de un archivo, pero también podemos pegarla ya que tenemos en nuestro portapapeles, pues con el control V, por ejemplo, pues pegaríamos la nota de pantalla. Este truco es muy interesante para entornos de trabajo, donde queremos que cuando yo me retire de mi equipo, el equipo se bloquee y se bloquee con contraseña. Vamos a ver dos formas de hacerlo. Una pulsando Windows L y la otra utilizando el protector de pantalla. Si queremos activar el protector de pantalla, Vamos abajo a la barra y escribimos salva de salva pantalla. Y esto nos dice cómo activar o desactivar el protector de pantalla. Nos aparecería esta ventana y vemos que hay una opción que es mostrar la pantalla de inicio y reanudar en un minuto. Ahí podemos cambiar el tiempo y aplicar. Con esto, cuando estemos más de un minuto sin tocar el ordenador o cuando pulsemos Windows L, el equipo se bloqueará, como veis en la pantalla, y para entrar habrá que introducir la contraseña. Y ya por último... En muchas ocasiones necesitamos hacer alguna edición de vídeo más o menos sencilla. Entonces para ello tenemos dentro de la herramienta fotos, vamos a escribir en la consola fotos, hay una parte que es bastante desconocida que es el editor de vídeo. Un editor de vídeo muy simple, pero bueno, nos permite hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, podemos decirle proyecto de vídeo nuevo. Esto nos crea un proyecto nuevo donde tendremos que darle un nombre. Vamos a poner por ejemplo vídeo de prueba vídeo y ahora vamos a arrastrar los trozos de vídeo al proyecto para que se añadan y una vez que lo tenemos pues lo tenemos que pasar a la línea de tiempo y la línea de tiempo pues ya tenemos ahí nuestro trozo de vídeo que queremos editar por ejemplo que es muy largo y queremos recortarlo pues pulsamos recortar Podemos quitar una parte del, del inicio y una parte del final, con lo que nos quedaría el vídeo más corto. Y podríamos añadir, por ejemplo, efectos 3D. pues Por hacer una prueba, puedo arrastrar una bengala. Eh, lo pongo en una posición de la pantalla y en ese instante de tiempo será cuando aparezca esa bengala. Entonces pulsaríamos listo y vemos que, que ya aparece ahí. Entonces cuando yo esté reproduciendo, cuando llegue a ese punto, pues aparecerá el efecto. Bueno se puede añadir música, es, es muy simple, pero nos puede sacar de algún apuro sin tener que tener otra herramienta. Al final se pulsaría finalizar el vídeo para poder exportarlo en la calidad que queramos y nos va a permitir guardarlo en una carpeta con exportar. Bueno, pues estos eran todos los trucos que, que os he presentado. Eh, podéis ponerme en los comentarios si los conocíais todos, si hay algunos que no conocía, yo si os gustaría que contara más cosas. Espero que os haya gustado, que pongáis un like, que lo compartáis y que me hagáis comentarios pues, para ver qué más vídeos os gustaría que hiciera. Venga, hasta pronto.